Hola me llamo Carlos Vaquero, este video como casi todos los anteriores es producto de los mensajes y las sugerencias de nuestros suscriptores, es un curso super completo de solfeo hablado para principiantes y avanzados, con este video van ustedes a aprender a solfear, es decir a leer música sin instrumento, solamente con su voz. El solfeo es muy útil, se usa en cualquier escuela de música del mundo porque con él se logra el conocimiento y la práctica de la lectura musical para luego entenderla, asimilarla y aplicarla a cualquier instrumento, bien sea de viento, de percusión o de cuerda, hasta la voz humana cantada se beneficia con la práctica del solfeo. Esta presentación complementa muy bien nuestro video más exitoso, el video número 013. Nuevo curso completo de lectura musical para principiantes. En ese video se aprende lectura musical rítmica. Ustedes aprendieron las figuras de duración y la forma correcta de interpretarlas. Este nuevo video usará las mismas figuras de duración que aprendieron en ese video, solo que ahora sí lo van a practicar con notas musicales, combinándolas con las diferentes figuras de duración. Es una selección de ejercicios de solfeo hablado que no van a tener que cantar a menos que algunos de ustedes con el tiempo lo puedan empezar a practicar cantado. Las grandes escuelas de música del mundo enseñan el solfeo de dos maneras diferentes. Entonado, es decir, cantando las notas, o hablado, o sea, diciendo los nombres de las notas y haciendo correctamente las duraciones de cada una de esas notas. Si les parece, les invito a que practiquen este video inicialmente diciendo los nombres de las notas con la duración exacta de cada una y luego con la práctica podrán empezar no solo a decir las notas, sino que también las podrán empezar a cantar. De todas maneras he puesto en cada ejercicio el sonido de cada nota para guiarlos y que más adelante puedan entonarlas si así lo desean. Mis amigos, esto se aprende y se perfecciona practicando mucho. Hay que hacer cada uno de los ejercicios muchísimas veces. Lo pueden hacer a la velocidad que yo les planteo y también, usando las herramientas de configuración de YouTube, pueden bajarle la velocidad al video o, al contrario, aumentársela. Ustedes escogen según cómo sientan que va su proceso en particular. Para este video hemos preparado un material impreso que con gusto lo compartimos con todos ustedes. Solo tienen que entrar a nuestra página web academiamundodelamúsica.com slash recursos y dan clic en la carpeta del video número 028, curso super completo de solfeo hablado para principiantes y avanzados. Impriman los dos ejercicios para que los puedan ver con mayor comodidad. Voy a darles un consejo que vale oro, mis amigos. Este consejo me lo van a agradecer toda su vida. Mucha atención. Cuando estén leyendo una nota, especialmente si tiene una duración un poco larga, no se queden mirando esa nota mientras la ejecutan. Lo mejor que pueden hacer es que mientras ustedes están interpretando una nota con su voz, sus ojos se van directo a la siguiente o a las siguientes notas. De ese modo ninguna nota los tomará por sorpresa. Siempre van a saber con muy buena anticipación qué nota o qué notas son las que vienen a continuación. Háganlo desde el primer ejercicio, su lectura musical va a mejorar muchísimo de ese modo. ¿Les parece si comenzamos? ¡Vamos! Disfruten de este curso. Vamos a comenzar con el ejercicio número 1, los nombres de las notas en el pentagrama en clave de sol. Para resultados muy superiores es necesario que lo hagan marcando el compás con su mano principal, tal como lo aprendieron en el video número 14. Aprenda a marcar los compases como los músicos profesionales. Tomen la hoja que imprimieron con su mano izquierda y marquen el compás con la mano derecha. Vamos. Do Dice bien dónde están las notas en el pentagrama en clave de sol. Recuerden que se escriben en líneas y espacios. Tienen que memorizar su ubicación para que la lectura de los ejercicios que vienen les salga más fluida y constante. Ahora va la versión sin mi voz, para que también lo puedan practicar ustedes solos. bien, este es el primer paso para aprender bien los nombres de las líneas y los espacios del pentagrama en clave de sol. Vamos ahora con el ejercicio número 2. Tomen la hoja que imprimieron con el ejercicio número 2 y verán que tiene negras, blancas, silencios de negra y hasta por ahí tiene una redonda. Poco a poco traten de subirle la velocidad con el menú de configuración de YouTube. Repitanlo centenares de veces. En especial si tienen poca experiencia leyendo música. Vamos con el ejercicio número 2. Primero van apoyados por mi voz. Do, re, mi, fa, sol, sol. Fa, sol, la, si, do. la Sol Si Si Si La Sol Fa La La La Sol Fa Mi Sol Fa Mi Do Re Do Sol La Si do, do, la, si, do, re, mi, mi, re, mi, fa, sol, mi, do, do, fa, mi, re, do, si, sol, sol, la sol la si do sol sol la si do re mi do do la fa sol mi fa re, re. fa sol si Si, la, sol, fa, si, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, sol, sol, fa, sol, la, si, do, sol, mi, do, do, do, re, fa, la, do, si, si, si, sol, fa, re, Sol, si, re, do, sol, mi, re, do. ¡Excelente! Ahora es el momento de que hagan su práctica con la versión sin mi voz. Ejercicio número 2. Los felicito. Sin duda su lectura musical se está beneficiando mucho. Viene ahora el ejercicio número 3. Tiene un nivel de dificultad ligeramente superior al ejercicio anterior. Disfrútenlo y repítanlo muchísimas veces. Vamos. Primero yo los apoyo con mi voz. do sol fa mi re do, do do del esfuerzo que están haciendo solo va a haber ganadores ustedes mismos ahora hagan el ejercicio número 3 sin mi voz apoyándolos vamos Muy bien, con ejercicios sencillos están fortaleciendo su conocimiento del pentagrama y de las diferentes figuras de duración y su correcta ejecución. Pues ahora viene el ejercicio número 4, en el que las corcheas son protagonistas de primera línea. Lo pueden hacer a la velocidad que les propongo o la pueden bajar o la pueden subir con el botón de configuración de YouTube. Tomen la hoja que imprimieron del ejercicio número 4 y comencemos. Primero con mi voz Guiando la práctica. Do re mi fa sol re mi fa sol la mi fa sol la si fa sol la si do. Mi re, do, si, re, re, do, si, la, do, do, si, la, sol, si, si, la, sol, fa, la, la, sol, fa, mi, sol, do, re, do, si, la, sol. Sol, la, si, do, re, do, re, la, si, do, re, mi, do, mi. Si, do, re, mi, fa, re, fa, Do, re, mi, fa, sol, mi, sol. Re, mi, fa, sol, la, fa, la. Mi, fa, sol, la, si, sol, si, fa.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 Fa, fa, mi, re, do, la, do, mi, mi, re, do, si, sol, si, re, re, do, si, la, fa, la, do, do, si, la, sol, mi, sol, si, si, la, sol, fa, re, fa, la, la, sol, fa, mi, do, mi. Sol Sol Fa Mi Re Si Re La Si Do Re Mi Sol Si Do Re Mi Fa La Do Re Mi Fa Sol Si Re Mi Fa Sol La Do Mi Fa Sol La Si Re Fa, Sol, La, Si, Do, Mi. Sol, La, Si, Do, Re, Fa. La, Si, Do, Re, Mi, Sol. Do, Si, La, Sol, Fa, Re. Si, La, Sol, Fa, Mi, Do. La, Sol, Fa, Mi, Re, Si. Sol, fa, mi, re, do, la. Fa, mi, re, do, si, sol. Mi, re, do, si, la, fa. Re, do, si, la, sol, mi. Do, si, la, sol, fa, re. Si, la, sol, fa, mi. La solfa mi re si solfa mi re do. do do do do re si re mi la mi la fa solfa solfa solfa la mi la si re si re do sol do Do, mi, sol, do, mi, mi, sol, do, sol, sol. Si lograron hacerlo bien, pueden intentarlo ahora sin mi voz. Esa es la independencia que tienen que ganar. Pero para poderlo lograr hay un secreto. No se lo vuelvo a decir porque ustedes ya lo saben. Ahora pueden hacer la práctica ustedes solo sin mi voz. Una forma adicional en el que pueden practicar estos ejercicios, los anteriores y los que vienen, es usando un metrónomo. Si no tienen metrónomo, pueden bajar una aplicación para su celular. Pueden buscar en su tienda de aplicaciones con la palabra metrónomo o en inglés metrónome, termina en E, metrónome, en inglés. La bajan y la instalan y luego pueden ahí aumentar de manera muy gradual la velocidad. Pueden hacer los ejercicios a la velocidad que les sugiero, pero si necesitan un poco más de espacio o un poco más rápido, el metrónomo les ayudará a mantener esa velocidad. Los invito ahora a practicar el ejercicio número 5. Es un poquito más complejo que el anterior. Disfruten del placer de sentir cómo están progresando en todo esto. Preparen la hoja que imprimieron con el ejercicio número 5 y manos a la obra. Primero vamos juntos. la si do re mi re mi fa mi re mi re do si fa mi re do si do la la si do re mi fa sol la sol la si la sol si la fa re la Sol, Fa, Mi, Fa, Re, Re, Mi, Fa Re, Re, re Do, Si, La, do, do, Do, Re, Fa, La, La, La, Sol, Fa, La, Do re la la fa do do re la re la la sol fa do do la si do re mi la si do re mi re mi fa sol la sol fa Re, la sol, fa, re, re, re, fado la, la, la, fa, do, do. la, mi mi. mi re, la, sol, fa, do, do. Do, re, mi La, mi, re, mi, re, mi. sol, Sol do, do. Fa re, mi, si do. La fa mi re sol mi re do fa re do si la do sol do sol do la la re la re la mi si si fa do fa do sol re re fa mi re mi do mi mi sol Si ya hicieron el ejercicio cinco numerosas veces con mi voz guiándolos, es el momento de hacerlo otras tantas veces sin mi voz. Están haciéndolo muy bien. Viene ahora el ejercicio número 6. En el segundo pentagrama hay unos elementos de repetición y salto que ya les enseñé en un video anterior, ¿lo recuerdan bien? Saben bien cómo se leen estos elementos, ¿verdad? Si alguno de ustedes no lo entiende bien, la explicación está muy clara en el video número 013, nuevo curso super completo de lectura musical para principiantes. Está en el minuto 2647. O sea, 26 minutos, 47 segundos. Lo tienen que tener muy claro porque este ejercicio trae estos elementos de repetición y salto. Preparen la hoja que imprimieron del ejercicio número 6 y vamos a practicarlo juntos una buena cantidad de veces. Trae melodías conocidas. Y sé muy bien que esto les gusta muchísimo a todos ustedes. Primero vamos juntos, comencemos. DO SI DO SI DO RE SI LA SI LA SI DO LA SOL LA SI DO SOL FA RE DO RE DO RE DO SI SI DO SI LA dos, si, y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 fa fa fa mi re mi mi re do re do re do re do si do si la sol fa fa Si, si, do, la, do, mi, sol, do, la, la, la, si, si, si, do, do, do, la, la, la, si, sol, sol, sol, fa, mi, re, do. Si, Sol, do, do, La Si, Sol, Do, Do, La Si, Sol, Fa, Re Si, Si, Si, La, Sol, Fa, Fa, Re Mi, Fa, Sol, Sol, Sol sol fa re si si si la sol fa. Van progresando muchísimo. Ahora háganlo muchas veces solos. Yo los espero. Viene ahora un ejercicio espectacular, el ejercicio número 7, las semicorcheas. Amigos, no se asusten, primero las practicaremos muy, muy despacio y luego, según la cantidad de veces que lo practiquen con mi voz de como apoyo, podrán empezarle a subir al video la velocidad. Antes de eso, no lo hagan porque la velocidad podrá dificultarles hacerlo bien. Primero háganlo despacio. El que va despacio llega lejos dice un adagio popular. Vamos juntos y despacio. Comenzamos. Do, do, re, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re. Re, re, mi, fa, sol, la. Sol, fa, mi, re, sol. Fa, mi, re, do, si. La, fa, sol, la, si, sol. Mi, fa, sol, la, fa. Mi, fa, mi, re, sol, sol. La, sol, la, si, re, do. Mi, fa, sol, la, fa. Fa, mi, re, do, sol. Do, re, mi, fa, sol. Fa, mi, re, do. Sol, do, re, mi, re, do. Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, la. Re, mi, fa, mi, re. Mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, si. Mi, fa, sol, fa, mi. FA sol LA SI DO SI LA SOL FA DO FA SOL LA SOL FA SOL LA SI DO RE DO SI LA SOL RE SOL LA SI LA SOL la SI DO RE MI RE DO SI LA MI la, si, do, si, la. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, fa. Si, do, re, do, si. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, sol. Do, re, mi, re, do. Sol fa mi re fa mi re do mi do re mi re Fa mi re do mi re do si re si do re do Mi re do si re do si la do la si do si Re sol la si do re mi fa sol La sol fa mi fa mi re do re do si la sol do do si la sol fa mi re, do do do re re do si la sol fa mi re re re mi mi re do si la sol fa mi mi mi fa fa mi re do si la sol fa fa fa sol sol fa mi re do y si, la sol sol sol Do sol, la si, do, re, mi, fa, sol. La sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, sol. Re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, fa, sol, la, si, la. Mi, fa, sol, la, fa, sol, la, si, sol, la, si, do, fa do, do, si, la, solfa mi, re, do, do, si, la, solfa mi, re, do, mi, sol, mi Do si la solfa mi re Do si la solfa mi re Do si la solfa mi re Do si la sol sol la si do re mi fa sol sol la si do re mi fa sol si re sol sol sol do Do re mi fa sol, sol fa mi re fa, fa mi re mi do, do do, do. Excelente trabajo. Ahora ustedes solos. Si quieren niveles de velocidad más graduales, o sea, subir de 45 negras por minuto a 46 o a 47 o a 50 o a 55, lo mejor es que lo practiquen con metrónomo. Los espero, practiquenlo muchísimas veces. Los felicito mucho. Viene ahora el ejercicio número 8 que les ayuda a avanzar más en su lectura de semicorcheas y fortalece la lectura de semicorcheas con puntillo y semicorcheas. Hagámoslo juntos bastantes veces. sol Re Do Fa Si Re Mi Sol Mi Sol Re Fa Re Fa Do Mi Do Mi Si Re Si Re Do Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Sol La Sol Fa Mi Re Do Si Sol Sol Fa Mi Re Do Sol Mi Sol Fa Re Mi Fa Sol Mi Fa mi re do sol sol sol do mi do mi do re mi fa sol mi sol re mi fa sol la sol fa mi re Sol la, si la, solfa mi Mi re, do si la, sol fa mi Re do si la, solfa re Do si, la, sol fa, mi Re, do si re. Do, re do re, do re mi Fa sol do si la, sol sol la si do, do do re mi sol fa mi re do si la sol fa mi re do si la sol mi re do si la sol fa mi re do si la sol, sol la si do re mi fa sol la si do re mi Fa sol la do si la sol fa mi re do si la sol fa mi re do si la sol do re mi fa sol la si do do do sol si do mi sol mi do mi sol mi si re fa mi re la, do, mi, do, la, do, mi, do, sol, si, re, do, si. La, sol, fa, sol, la, do, si, la, sol, do, do, re, mi, do, do, re, mi. Sol, sol, la, si, re, fa, mi, re. Do, do, si, la, solfa mi, re, do, do, si, la, solfa mi, re, do, sol, do. Bien, ahora interpreten este ejercicio ustedes solos, sin mi voz como apoyo. En el ejercicio número 9 tenemos tres fragmentos de canciones colombianas que han trascendido las fronteras. Se siente muy bien que esto que están empezando a hacer con tanta destreza les permita tocar música de verdad en sus instrumentos musicales favoritos. Hagamos juntos el ejercicio número 9 tantas veces como sea necesario y unas cuantas veces más. Hagámoslo con paciencia, con perseverancia. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa do sol sol si sol si si la la sol sol si re fa mi do re si sol sol si si la la sol sol si re fa mi do re si sol mi do mi sol re sol mi sol, re, sol. Mi, do, mi, sol, re. Sol mi, do, mi, sol, re. Mi, do, mi, do, mi. Sol, do, si, la, sol, fa, sol, si, la, sol, fa, fa re fa re fa sol re do si sol fa sol si la sol mi sol mi mi mi sol mi mi fa sol Fa, do, do, mi, mi, do, do, re, re, do, do, mi, mi, do, do, re, re, do, do, mi, do, sol, re, do. Ahora tienen la oportunidad de hacer este ejercicio solos, sin mi voz como apoyo. Háganlo muchas veces y nos vemos en un ratico. Amigos, ¡qué buen trabajo están haciendo! Vamos ahora a practicar con tresillos de corchea. Recuerden que un tresillo son tres notas que se tocan en lo que normalmente valen dos de ellas. Un tresillo de corchea son tres corcheas que se deben ejecutar ocupando el tiempo que debe emplearse para tocar dos de ellas, o sea, en dos corcheas, o sea, en un tiempo. Tres figuras iguales en una negra. Un tresillo de corchea ocupa el mismo lugar que la negra. Vamos entonces a combinarlo con semicorcheas para que el entrenamiento sea aún más productivo. Vamos ya juntos a hacerlo. Preparen la hoja con el ejercicio número 10. Comenzamos: 1, 2, 3, do, do, do, sol. Do, si, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, fa, mi, re, re. Sol fa mi re do, sol fa mi re do si, fa mi re do, si re do, si do, sol mi sol do, re do. Sol la si do re mi re, la si do re mi fa mi. Do Si La Sol Fa Mi Re Si La Sol Fa Mi Re Do La Sol Fa Mi Re Do Si Sol La Si Do Re Mi Re Do Do Do Do Do Re Mi Fa Mi Do Si Si Si Si si Do Re Mi Re Do La La La La Si Do Re Do La Sol Sol Sol Sol Sol, sol Fa Mi Fa Mi Do Do Sol Mi Sol Mi Do Sol Mi Do Sol, Fa, La, Sol, Fa, Sol Do, Do, Do, Sol, Sol Fa, Mi, Re, Do, Si, Sol Sol, Sol, Sol, Si, Sol La, Sol, Fa, Mi, Sol Sol, Sol, Sol, Do Do, Si, La, Sol, Si Re, Mi, Fa, Mi Do, Re, Si, Do Muy bien. Con la práctica que han hecho, seguramente podrán hacer el ejercicio número 10 sin dificultad. Mucho éxito. Los espero en un ratico. Háganlo solos sin ayuda. Tema nuevo, viene ahora el ejercicio número 11, con tresillos de negra. Como ya les expliqué hace un momento, son tres notas iguales que articularemos en lo que duran dos de ellas. En el caso de las negras, en dos tiempos tenemos que tocar tres notas iguales. Hagámoslo juntos varias veces. Un, dos, tres, y mi. Do. Fa, re, mi, re, do, si la, si, do, si, la, si, do re, si, do, si, la, sol, la, sol fa, mi, fa, mi, re, do, re, mi, do, sol Y la dos y la sol Mi, mi, mi, do Re Sol, si, la, sol, fa, re, re, re, mi, re, do, sol, mi. Ahora pueden practicar el ejercicio número 11 solos sin guía auditiva. Amigos, viene ahora el último ejercicio de este video. Suscríbanse a este canal. Vieron que vale la pena. También les pido que señalen con el dedo gordito mirando para arriba este video y señalen la campana para que YouTube les avise cuando les haya subido material nuevo. Preparen la hoja que imprimieron con el ejercicio número 12. Es un repaso general que incluye melodías popularmente conocidas en todo el mundo. Primero los acompaño para guiarlos con mi voz. Comencemos ya. trabajo? Ahora ustedes hacen solos el ejercicio final. Disfrútenlo y aprendan mucho de él. Amigos, eso es todo. Practiquen a diario todo aquello que necesiten reforzar. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video.